Mi nombre es Francisco Calvanese. Lo dedicamos a esto hace aproximadamente unos 20 años. Es nuestra pasión. Un lugar mágico donde ir, un lugar privilegiado con una naturaleza maravillosa. Un sistema de vida muy agradable, de tranquilidad absoluta. Awesome the inspiring nature that we have seen has been...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 The beaches here, for me, have been incredible. The sand, different colors of them, the accessibility to the sand, to the beaches, to the water, which is so clear and so clean. Uh, the people have treated us marvelously. They're very friendly. Uh, I La invitación sería que viniera a conocer lo que tenemos no solamente en Pucón, sino que en el sur de Chile en general. Definitivamente had a great time south of Chile. I want to come back.